Bienvenidos al módulo de rectificación de media onda controlado. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo vamos a seguir los siguientes objetivos. Analizar y comprender el funcionamiento de la topología del puente rectificador de media onda controlado para diferentes tipos de carga resistiva, resistiva inductiva, inductiva y carga activa. Conocer las formas de onda de tensión y corriente, tanto para la carga después del proceso de rectificación, como para el sistema de potencia, para evaluar el impacto de este tipo de rectificador sobre el sistema de alimentación. Para esto, vamos a dividir el módulo en cuatro temas. En el primero, vamos a ver los aspectos generales, y vamos a ver el comportamiento del rectificador con carga resistiva. En el segundo tema veremos el comportamiento con carga resistiva inductiva. En el tercer tema veremos el comportamiento con carga puramente inductiva. Y finalmente en el tema 4 veremos el comportamiento del puente para carga activa. Sin más preámbulo, los invito a visualizar los diferentes videos de cada uno de los temas que componen este módulo.